Oh. pobre mínimo ¿ven? tiene que muere trabajando como si no fuese nada más tierra ¿verdad? más tierra y el que y que no era tan pesado sí eh, no era un poco más no que que te gigante <risa> oh, y ahora me tengo que ir a ver el a instalar esto, cuestión y dejar la lista y probar Si ese balde toca la polígono, la polígono probablemente explota, así que mejor prevenir que curar. Hola mis perros, ¿cómo están mis perros? Mis guarenes oh, Llegamos a Talagantito Probablemente algunos se estén preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Y la verdad es que la situación es bastante confusa Porque este video Lo grabé Probablemente lo mande mañana, así que lo grabé ayer Y está totalmente desfasado cronológicamente Con todo lo que ha pasado Porque Desde que desde que volví no, desde antes de partir a Rapa Nui, ya tenía un video pendiente que debería ser el próximo que van a ver de la flaga eléctrica con la horquilla Manitou la horquilla original de la bicicleta luego nos fuimos a Rapa Nui hice un corto de eso sobre el tema del equipaje y las bicicletas falta más material de eso por editar luego de eso volvimos pasamos año nuevo acá prácticamente el mismo día que llegamos Volvimos a Santiago, me fui a una pega que también está pendiente De un pump track en Chicureo que quedó muy bonito Y los chicos estaban contentos, así que Me fui feliz de esa pega Y Luego de eso partimos a Ichuquén En Ichuquén grabamos otro poco Y después nos fuimos a Chillán con mis patrones Después de Chillán con mis patrones Volvimos a Ichuquén Salí a andar pero no grabé nada porque me quería relajar Y ahora recién estamos de vuelta en Santiago Primer día y tratando de preparar Equipos como loco porque Oh. Con Andrés hace un tiempo Andrés Andrés es uno de mis patrones Y me ha ayudado demasiado motivado Con el tema del balde de la mini excavadora. Arreglamos este balde Que era uno de los que traía la máquina Ese es el de 40 centímetros Este es el de 30 Que está rajado por todos lados Así que voy a tener que meterle Varias horas de trabajo a esta cosita Para hacer zanjas y cuando arreglamos este, nos dimos cuenta que las cantoneras doblaron el balde y nos dio la impresión de que quizás la pega no estaba tan definitiva como creímos y Andrés es un loco de mierda, es un motivado brigio y de una u otra manera logró sacar el balde que vieron hoy día en la mañana Así que lo que vamos a hacer hoy día es cambiar el balde subir la mini arriba al carro, dejar la lista para ir a trabajar a San Francisco Mastasal, que es algo que tengo pendiente hace rato y lo único que quiero es inaugurar allá, así que yo creo que esa inauguración va a estar para marzo en febrero voy a estar trabajando allá y vamos a aprovechar de saltar un ratito, a ver si con la mini ahora probando el balde echamos a andar de nuevo el salto de ahí atrás, que no lo, no lo salto hace mucho, así que hay mucho por hacer Dimmi che vas a partire, por favore. Bien. Sacar la bolivar, es una muy buena idea No sé si se nota la diferencia en tamaño tanto en la GoPro como en la vida real, pero este weón es más ancho, tiene cuatro puntas, es más alto y es mucho más potón. Es un balde bastante más grande, así que lo primero que vamos a hacer hoy día es poner los pines y probarlo. No sin antes echarle petróleo a la mini que no le queda nada. Acabo de poner los pernos que sujetan los pasadores y ya está lista la máquina para operar, el único problema ahora es que no tengo petróleo y, y tengo mucha hambre, así que primero voy a comer, este, yo sé que este es un video mucho más raro de los que han visto últimamente porque ya había agarrado un ritmo, pero llego al punto en que no he subido video como en tres semanas, eh, el material que tengo me voy a demorar un poco en editarlo por el tema de tratar de mejorar la calidad pero también en eso me estoy yendo en que no estoy subiendo ni siquiera un video a la semana entonces tengo que tratar de lograr la, muestra, la... Tengo que tratar de lograr la mezcla que ha estado difícil, ha estado intenso estuve en Bichuquén con la familia era difícil ponerse a editar estaban todos de vacaciones, todo haciendo vía social no iba a ser el tipo que se iba a quedar frente al computador o pegado en el celular así que, sí sacrifique youtube por calidad de vida y no me arrepiento de nada, pero si sí, me pasa la cuenta en términos de que hace tiempo no hay vídeos ahora estoy presionado con el tema y estamos haciendo vídeos de lo que hay que creo que igual es interesante así que ojalá que a alguien le interese igual, igual voy a comer tengo demasiado hambre bueno. Muy bien, responde con el balde lleno, lo que es buenísimo porque ese balde lleno de tierra debe pesar muchísimo La máquina es suficientemente estable Y no la puedo probar mucho más que esto porque no me queda petróleo, la voy a subir al carro rápidamente No, estaba apagada Se perdieron el espectáculo que fue subir esta cuestión nos vamos a poner a la sombra un rato y vamos a conversar sobre una situación que está pasando en este mismo instante eh, como algunos ya vieron, subí la FUS a, a un grupo de Facebook para venderla. Y un amigo me puso No más DH, No más Bike Park de Chillán. Y me dice, hablando de eso, ¿por qué eliminaste el video de Chillán cuando fuiste al Bike Park en la FUS? Ese era un video en el que íbamos andando con unos chicos, lo estábamos pasando bacán. Y llega un compadre y ¡pum! Me choca el disco y yo vi claramente en su comportamiento que él no quería hacer absolutamente nada al respecto así que me frustré inmediatamente, primer error que cometí luego de frustrarme empecé a pensar si iba a encontrar repuesto o ya estaba saca pensando en sacarle el disco a la bicicleta de la Valentina todo muy resumido, al final eh, encontramos un disco y a muy buen precio así que de haberlo sabido de antes no me habría tomado la situación tan grave el tema es que las opiniones estaban bastante divididas en que había sido rudo con un chico que eh, parece que me seguía en YouTube y la gente decía No, lo puedes tratar así porque es tu suscriptor Y yo reconozco que fui rudo porque de, de personalidad soy bien fuerte, soy bien bruto a veces para decir mis cosas Que es algo que tengo que trabajar El tema es que considero que aunque sean niños, eh, si es que nadie les habla las cosas como son Como... Eh, haberle dicho, compadre, sabes que me rompiste el disco, vaya a hacer algo al respecto tienen que entender cómo funciona el mundo, al final si fue responsabilidad de ellos, ellos deberían... ellos tienen que saber cómo funcionan las cosas, entonces, por ejemplo, ya por ponerme en un caso extremo mis hijos no van a ser el típico niño que anda dejando la patada eh, sin ninguna consecuencia a cambio, en el fondo porque si es que tú no le explicáis, por muy niños que sean, cómo son las cosas jamás van a aprender y el día de mañana van a ser adultos y van a ser adultos pasándose por la raja a todo el mundo, entonces yo no quiero que eso le pase a mi hijo y creo que hay muchos papás y personas que dicen, oh pero cómo le dices eso a un niño, tiene que aprender, ¿Cómo más va a aprender, yo en ese momento no fui el mejor explicándole el tema tampoco pero, pero bueno y lo que siguió pasando fue que ese video seguía teniendo comentarios la mayoría de la gente que está en internet parece estar aburrida y quiere odiar al resto, entonces la mayoría eran comentarios súper ofensivos y súper desagradables. Que a pesar de que esta situación ya había pasado uno o dos años atrás, a mí me, llegué, me seguía llegando todos los meses la misma puteada. Así que la verdad es que me cansé de eso y decidí que... Me cansé y sentí que ya había aprendido mi lección. El otro día, hace unos meses, me chocó un viejo echándose hacia atrás, yo con la camioneta que tenía. Le tocaba la bocina, no me choqué, no me choqué, pa, me chocó. Cuando el viejo se bajó, ya en Santiago, en Chile, en el mundo, como están todos enojados hoy en día, yo creo que está agradecido de que no me haya bajado con un bate, porque la gente está loca. Y lo primero que hice fue saludarlo, después le pregunté si es que su auto estaba bien, y después me preocupé por mi camioneta le dije, compadre, no pasó nada. Ándate para la casa, onda, <risa> chao, no... fue un error, ¿cachai? Y sería. Y eso claramente, esa reacción fue parte del aprendizaje que yo tuve con esta mala reacción en el chico en el bike park. Así que siento que ese problema ya lo tenía bastante superado, pero los comentarios, eh... haters y toda la mala onda seguía llegando hasta que un día dije, ¿sabéis qué Valentina? esta cuestión no me está sumando para nada me da pena por los chicos que anduvieron conmigo ese día porque el video lo voy a poner en privado pero ya no quiero recibir más basura de parte de estos gallos que van en contra de lo que yo quiero para el mundo que se ponen a criticar sin hacer nada a cambio sin ayudar a nadie así que puse el video en privado me olvidé del tema y mucha gente ha estado preguntando, uy pero qué pasó con ese video así que eso es lo que pasó con ese video está en privado eh, siento que mi parte ya la aprendí Siento que lo que pasó ahí a esta altura ya no lo volvería a repetir porque no es para donde yo quiero ir con el canal Estoy cansado hoy, día ya no vamos a alcanzar a pedalear, me tengo que ir para, Tragante, para Santiago en 5 minutos más Y no sé qué hacer con él Él pesa mucho Y la máquina ya no tenía petróleo para moverlo así que Él va a tener que quedarse aquí Bienvenidos a mi mundo Pedazo de balde, es gigante, ocupa la mitad del brazo Vamos a mover mucha tierra Esta máquina, uff, esta máquina le va a tocar duro Va a tener que hacer hartas pegas A beneficio, a privados, a... Tenemos pump tracks a beneficio, pendientes eh, oh, Si tienes una buena idea de a quién podamos ayudar Por favor déjala en los comentarios eh, por favor, no digas que a ti mismo porque no va a pasar. Y... y eso, la idea se trata de seguir aportando, seguir dejando el granito de arena, seguir tratando de dar un poco el ejemplo y parece que estoy terminando el video. Ok, la cámara que me prestó Matías ya tiene grasa. Muy bien. Estamos listos para salir, creo. Voy camino para Santiago con la mini allá atrás Se siente pesada pero la camioneta se la puede así que estoy contento por eso Y quería aprovechar este momento especial para mandarle un saludo gigante a Andrés Movió cielo, mar y tierra por ayudarme con este tema porque los baldes no estaban aguantando Así que compadre te lo agradezco un montón porque bueno, sin balde... No había mucho que hacer Ahora tenemos el mejor balde del mundo Porque la máquina se lo puede Y debería funcionar bien Así que por eso crucemos los dedos Y Andrés te lo agradezco nuevamente Un montón la motivación que te diste Todo el tiempo Todo el esfuerzo Gracias weón, gracias Estoy demasiado contento No se me nota porque estoy raja Pero estoy demasiado contento